No water I can drink from There's no water I can drink There's no face that I can really trust There is no Bueno, Martino Park nace de pues un deseo de aquel caballero que está a mi lado y yo de expresar cosas que teníamos adentro a Andrés yo lo conozco desde que ten tenemos 10 años o algo así y pues después de jugar play, y jugar fútbol como cualquier niño cogimos guitarras y bajo y hacer música y hemos tenido como varios proyectos, él por su lado, yo por mi lado y en ese momento nos reunimos a ver qué podíamos hacer nosotros y, y luego empezaron a salir unas canciones y queríamos sumar más gente al proyecto. A Luis yo lo conocí en la universidad. Tocamos con él en una banda llamada La Feria. Eh, y, y lo sumamos como guitarrista tecladista. Y David, que no está acá, es el baterista, con el cual también digamos que Bolí y yo habíamos tocado antes. Y nos sumamos, empezamos a moldear un sonido diferente a lo que habíamos tocado. Digamos que... Nuestras influencias varían, escuchamos eh, unos más rock en inglés, otros más rock en español, otras cosas de todo tipo, eh, de todo tipo de música, porque pues digamos que no, no estamos limitados a nada. Sí. Y, y luego salió un sonido que terminó siendo Martino Park. Bueno, este disco pues realmente fue un trabajo, ha sido un tra trabajo arduo de casi dos años, un poquito más realmente, en el cual pues hemos estado metiendo todas las ideas que se nos ocurren ahí y hemos estado como trabajando en eso bastante. Eh, pues ahorita el video y el single que acabamos de sacar, Thirst, eh, pues fue grabado en Tambora Records y pues, pues ahí fue cuando nos unimos con nuestro productor Jairo Pineda. Eh, esa, esa canción realmente también fue mezclada por Chris Loralgi, pues que el tipo es un referente internacional grandísimo en cuestiones de mezcla el man pues ha mezclado a Green ha mezclado a Muse y pues el man en serio es muy muy jefe Este disco va a estar más o menos como para mediados de noviembre y va a tener, pues todavía no está tan claro, pero sería más o menos alrededor de 10 canciones. Con respecto al video, pues nosotros elegimos la canción en un conceso. Prácticamente unánime, pues digamos, teníamos, tenemos hartos temas, pero esta fue la que nos llamó, las que nos, nos pareció que tenía como más tema que se podía desarrollar visualmente. La canción tiene su historia, tiene su, su atmósfera y todo eso lo queríamos plasmar en, en un medio audiovisual. Nosotros hablamos con nuestros amigos de Polita Rosa, que nos ayudaron a grabar, a dirigir, nos presentaron la idea del guión, pues nos dieron el guión de lo que fue el video, eh, hablando todos, digamos, teniendo como el concepto de este personaje que queríamos, que después eh, descubrimos, después de mucho ver, a pesar que, pues, digamos, Nico canta y todo, descubrimos que el personaje era un personaje femenino, entonces el protagonista de la canción es femenino. Eh, a mí me parece que el rock colombiano en general de aquí en la ciudad de Bogotá está teniendo un, una crecida y un auge este fin de año muy grande, están saliendo muchas bandas y están haciendo tal cual un movimiento, el cual pues digamos a mí me parece muy chévere poder decir mucho más adelante que nosotros fuimos parte, hay muchas bandas que están haciendo trabajos nuevos y que van a sacar cosas nuevas este semestre, y pues, no sé, me siento orgulloso de pertenecer a ese movimiento como tal y que más adelante nos digan, como oiga sí ustedes fueron parte de, de estas bandas bogotanas que están saliendo Estamos como siguiendo, como el, o sea es como el siguiente paso de lo que ya labró bandas como Diamante Eléctrico, Revolver Plateado, televid la vil también, uf, obviamente Por mi lado más que todo, pues yo he pasado por muchas vainas realmente, o sea yo creo que si miro mi spotify o algo así, realmente tiene muchas vainas como desde indie rock, eh, un poquito de metal, pero también tiene hip hop, también tiene el, el típico pop que suena en las emisoras y todo eso. Bueno, como mi compañero bien lo decía, la ciudad de Bogotá creo que nos alimenta eh, mucho la música y las historias con, pues, con el caos y el estrés que genera y las cosas que le pasan a uno pero también con las cosas bonitas que tiene eh, y eso sumado a pronto referencias de rock inglés, de rock americano, del rock que está saliendo de acá eh, han hecho una mezcolanza y, y pues se dan en lo que estamos presentando hoy con Martino Park y lo que les vamos a mostrar en noviembre con el nuevo disco. Y estamos muy felices de hacer parte de un movimiento de muchas bandas que están trabajando juiciosas, haciendo gran música y con, eh, armando equipos de trabajo, armando parche para hacer las cosas al derecho y bien y para que la gente las escuche y se puedan sentir orgullosos de la música que se hace acá.